Bienvenidos a un video más de Glitch Pop Y hoy les traemos ya lo que es el unboxing del Playstation 5 Nos tardamos un poquito porque nos llegó un día más tarde Pero pues al final ya lo tenemos aquí Aquí en México el Playstation 5 salió el 12 de noviembre Una semana antes que en muchos otros lugares del mundo Así que lo tenemos aquí para hacer el, el unboxing Esta es la versión normal, no es la que no trae disco Así que vamos a ver qué es lo que, lo que podemos encontrar dentro ¿sí? Así que vamos para allá ¡Ah! y pues ya está abierta vamos ahora sí a sacarla chan chan chan chan ah, tengo que darle vuelta aquí está vamos a mover un poquito el micro ahí está y ahora sí el momento de la verdad sacar el playstation ah está pesado una caja, ahorita vamos a ver qué es, qué es lo que trae dentro esto y ahí viene el Play 5 aquí está vamos a quitarle esto de aquí y este de acá ah, ustedes se lo precompraron, están esperando todavía ver si se deciden o qué es lo que están esperando, o van a irse por un PlayStation, digo, un Xbox Series X. Si ¿Sí se precompraron se pre alguno, ¿cuál fue? ¿Se compraron esta versión? ¿La que es solo digital? Coméntenos en los, en los comentarios. Algo que les puedo decir, así de primera impresión, es que no es completamente blanco. Blanco es este, esta caja, pero este es como un tono grisáceo, azulado, blanco. Entonces, no es completamente blanco. Y pues aquí está, vamos a ponerlo de, de pie Y por acá y pues aquí está el Playstation 5 Como pueden ver está, está grande Aquí me llegó un juego, vamos a, a sacar el juego para que vean más o menos la comparación en, en tamaños Es el, el Demon's Souls Y pues aquí pueden ver este es el tamaño de, de, un, de un disco y este es el tamaño del PlayStation 5, que sí es, sí es algo así como sorprendente al verlo la, la, primera, la primera vez. Y pues, bueno, vamos a ver qué es lo que trae. Vamos a ponerlo de este lado, ahí para que lo sigan viendo. Pero vamos a ver qué es lo que trae esta caja. Ah, aquí trae el control del PlayStation 5. Aquí está. Se siente más pesado que el que el control del Playstation 4 ya después vamos a hacer un review del, de la consola y platicarles qué onda con con todo lo nuevo del DualSense y todas esas cosas el cable para cargar para cargar, digo para que pueda prender nuestro play y los instructivos como siempre y qué más hay por acá ah y la basecita y un HDMI cable HDMI que es muy importante decir que este HDMI es 2.1 que es para las nuevas entradas de HDMI para que pueda soportar 120 Hz si tu tele no tiene HDMI 2.1 no vas a poder hacer el uso completo de, de lo que es esto del 120 frames por segundo, 120 Hz y ¿sí así así que ahí te, ahí te va un tip para, para que no digas ¿por qué no se ve tan chido en mi tele como en otras? pues quizás por el HDMI 2.1 pero el hdmi normal que tenemos en nuestras teles ahorita en cualquier smart tv va a funcionar con este play y lo vas a poder ver a 60 frames sin ningún problema, así que no, no te preocupes por eso. Entonces aquí está, Ah, okay. y aquí está la base, la famosa base con la que muchos se han burlado otros les ha gustado, a ti que onda ¿Qué te parece esto de la, de la base? y pues vamos a ponerlo bueno, antes de atornillarlo que es la, lo que para, ah, aquí, trae, aquí trae un tornillo para poderlo tener en esta forma vertical es recomendable usar la, la base para que no, no se vaya a caer o mover ahorita es, está, está fijo no tiene ningún problema, pero lo recomendable para que tenga más soporte, pues es la, la basecita y antes de eso vamos a hacer esto a un ladito lo giramos vamos a quitar esta tapita que está aquí La quitamos y lo acomodamos aquí si pueden ver se agarra aquí de la parte trasera, este. Y lo atornillamos. Y con eso ya está la base segura. Y nuestro PlayStation más seguro en su lugar. Ahí está. Pues ahora solo queda probarlo. Ya lo tenemos aquí. Falta probarlo. Y ver qué es lo que, lo que tiene todo el poder del PlayStation 5. Vamos a hacer un review para que estén al pendiente de, de esta nueva consola. Y pronto también vamos a tener el, el unboxing del Xbox Series X. Para que no se lo pierdan. Ese nos va a llegar un poquito después. Pero también se los vamos a hacer. Y pues si me disculpan. Yo tengo que ir a, a estrenar esta... Esta preciosidad aquí Y pues los dejamos No olviden checar nuestros demás videos Y todos los videos que estamos sacando Todas las semanas Esto es Bleach Pop y esperamos verlos aquí pronto con más videos Adiós, nos vemos